En este video, el doctor Alfredo Jalife pregunta ¿Por qué no existe un Silicon Valley? Es una exposición muy clara acerca de las necesidades que tiene el país en cuanto al desarrollo tecnológico. Las tecnologías de información se han vuelto un factor esencial para el crecimiento de cualquier país y México no es la excepción. El doctor Jalife explica de manera magistral cada uno de los diferentes aspectos que han impedido que nuestro país se desarrolle tecnológicamente. ¿Por qué es importante Silicon Valley? Silicon Valley es un conjunto de empresas tecnológicas asentadas en el estado de California en Estados Unidos, su importancia radica en el peso de la economía del país norteamericano. Estas empresas han permitido que el estado de California se posicione como el número 5 a nivel global en cuanto a economía se refiere. Empresas como Amazon, Google, Apple, Facebook, Twitter, junto con Microsoft por sí mismas representan la economía de países medianos en desarrollo. Como parte de su análisis además de explicar los motivos por el cual no tenemos el equivalente a un Silicon Valley en México también el doctor Jalife dice que a nuestro país le falta la T de tecnología la cual permitiría competir o por lo menos participar en la carrera por la inteligencia artificial que es en este momento el factor más importante en la carrera tecnológica y el liderazgo mundial. El siguiente es un extracto de la conferencia que ofreció el doctor Jalife en el Politécnico de Yucatán. En la descripción dejo el link de la conferencia completa. Porque realmente jóvenes que están preparados, que saben del tema, no entienden por qué no tenemos un Silicon Valley en México. Incluso confunden que tener a Hewlett Packard o tener a Microsoft en Zapopan, ¿eh? eso ya es Silicon Valley. Bueno. Lo que pasa, pues sí, están ahí, pero se nos pasa por alto que somos maquiladores. No estamos creando nosotros tecnología. Esa es la realidad. Y incluso, vean, ahora me van a decir, ¿qué es mejor, lo estatal o lo privado? Pues depende quién lo haga. Aquí uno tiene que buscar los resultados. Si me dicen en Estados Unidos, bueno, dada su, su manera en que ellos se manejan, y eso ustedes lo deben saber porque voy a avanzar en este tema, el, en Estados Unidos existe... Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. El famoso Internet, todo lo que tiene que ver con Internet, fue un invento del DARPA, proviene del DARPA, y el DARPA es un invento del Pentágono. Dada la estructura económica interna y financierista de Estados Unidos, adentro lo arreglaron para que existiera un Silicon Valley, que tiene características propias. Ustedes lo saben, una banca de inversión no va... no este, no. no del bajío, por favor, con eso no llegas de a la esquina. Eso no sirve ni para comprar un departamento, una banca de inversión hecha, hecha emprendedores que salen ahí, acuérdense ser que sí con vale Stanford, ¿eh? pero jóvenes que salen y no tienen dinero, tienen mucho talento y recurren precisamente a la, a la, al financiamiento de la gran banca de inversión y tienen el proyecto todo en las universidades, del sueño. Es decir, ¿en México qué pasa? Pues es el caos total. Salen los jóvenes, a mí me consta yo soy profesor de posgrado, y se vuelven ninis. La magia, ¿no? Vamos a la inversa. Porque ni hay banca nacional, primero. Ya, ya para, qué pido, para qué pido sueños. Banca de inversiones, como que es demasiado. ¿no? Y aunque tenemos eh, universidades maravillosas, ya en todos los rincones de nuestra república eh, pues no podemos hacer nada ¿Qué hacen los jóvenes con sus proyectos van con un director de banco me consta, ¿eh? no crean que lo digo así porque sí. llevan el proyecto le dicen regresa al mes regresan los jóvenes o la joven o el joven para que no se oiga muy antigénero el, eh, regresan al mes Oiga, ¿cómo va el proyecto? ¿Cuál proyecto? Oiga, le traje hace un mes un documento. No, aquí no tenemos nada. Se lo roban. Se roban los proyectos de los jóvenes. De ese tamaño. Bueno, pues ya les di muchos motivos para que entendamos eh, esa desconectividad, aunque no exista la palabra, aquí la podemos acuñar como neologismo. De desconectividad: que no podemos tener el modelo Silicon Valley porque, primero que nada, vamos a empezar a tener una banca de inversión. No la tenemos. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Vean lo que pasó con estos grupos que yo les llamo GAFAT y no está bien. Realmente, vean, yo se lo escuché a, a, a Dominique de Villepin, que era amigo mío, primer ministro de Francia, diplomático, habla español perfecto cuando vino a México, ahí vino, eh, pues contacto, entonces para no hacerles el cuento largo, él acuña el término GAFA, G-A-F-A, bueno ya saben, Google, Amazon, eh, Facebook, Apple, y yo pues soy travieso, le agarré y le agregué la T de Twitter, y hoy estoy viendo, porque uno también tiene que autocorregirse, ¿no? Este, pues me faltó Microsoft, es más, yo quitaría la chafería de Twitter y pondría Microsoft y pondría Gafam. Nada más que ya suena bonito Gafat, entonces ya me quedé con el Gafat. Bueno, ustedes ya escogerán el que, el que más les guste. Entonces, todas esas empresas de ensueño no las tenemos, no tenemos equivalentes en, en Latinoamérica, en África, en Medio Oriente, ni en Europa europa con todo que tienen a francia a holanda a gran Brea, a, a alemania no las tienen entonces, tenemos que preguntarnos qué algo pasó entonces pero ahí era un proyecto y eso hay que reconocerlo desde el inicio del pentágono con el famoso darpa que luego se lo entré en el proyecto que es esta este triángulo del silicon valley para hacerlo muy simplista y hoy en día se van a asombrar de lo que está sucediendo. Es, es sumamente grave, ¿eh? vean lo que. Porque ya abrimos la caja de Pandora tecnológica. Y no tenemos un código bioético para controlarlo. Entonces, ¿qué sucedió en las últimas fechas? Crearon, ya habían creado lo que se llama el DIP, DIB, que se llama Defense Innovation Board, Consejo de Innovación de defensa donde están los grandes de silicon valley en un mismo board no en un mismo consejo pero dependen y interactúan mucho escuchen bien y agárrense de la silla aquellos que todavía eh, son angelicales en términos de las invenciones tecnológicas dependen del pentágono eso es sumamente grave es decir a qué estamos yendo que la inteligencia artificial en la que ya precisamente la misma semana que eh, Google lanzó la idea de que ya hacía eh, este cálculo famoso, ahí salió en la revista Nature, por cierto, que lo quieran eh, comprobar, eh, la idea del, del cálculo maravilloso de 200 segundos que cualquier supercomputador haría en 10.000 mil años. Eh, China estaba avanzando en, en un renglón importante de la inteligencia artificial. Casi ya son los líderes en ese ámbito. Entonces, eh, en, esta, eh, eh, en esta, precisamente en ese lapso, la, el grupo de Silicon Valley, sobre todo encabezados por Facebook, por Microsoft y por Google, como que le devolvían sus secretos, y dicho en forma literaria, al Pentágono y le daban el control de la inteligencia artificial a los militares. Bueno, yo no veo nada contra los militares, entiendo que el planeta no es un planeta de paz universal. ¿no? Anoche lo hablábamos con unos compañeros, con colegas, durante la cena. 85, por, bueno, eso es importante que lo entendamos. ¿Cuánto tiempo lleva el ser humano en el planeta? hablan 4 millones, 5 millones de años de, año. de civilización, ¿cuántos años tenemos civilización? ¿cuánto les gusta? exagerando, 5 mil años si somos unos salvajes los humanos, a veces nos olvida somos verdaderamente salvajes entonces de estos 5 mil años entre comillas de civilización 85% del tiempo hemos estado en guerra. Ahí, ahí, ahí, vean, el mejor libro, anoche se los decía a mis colegas, el mejor libro sobre las guerras lo hizo Tucídides, cinco siglos antes de Cristo. Se llama La guerra del Peloponeso. Pero hay muchos, hay muchos libros. Ustedes se ponen ahí Origins of War, lo googlean, orígenes de la guerra etcétera se van a dar cuenta que el ser humano no las hemos pasado guerreando 85 no solamente empiezan a militarizar la inteligencia artificial lo cual preocupa y a qué va a obligar a china que es su competidor pues a hacer lo mismo ahora van a decir es que ya de ipso facto china ya la tiene por su característica del partido comunista de régimen único donde Xi Jinping, Xi Jinping el mandarín actual este, pues incluso está muy vinculado al ejército de China, bueno, es discutible todo eso nada más que yo sí veo que los chinos tienen a confucio, todavía les sirve de guía, yo no estoy viendo un confucio en el ámbito nuestro de la bioética de la computación y de la inteligencia artificial Ahora Rusia también está, vean, lo sé porque al leer a los del Pentágono en sus, en sus escritos, comentan que Rusia sí está avanzada en el ámbito de la inteligencia artificial, pero militar. Obviamente esto no, no, no tiene la publicidad que puede obtener un GAFA o un GAFAT o un GAFAM, como le quieran llamar. Entonces es muy peligroso, pero más aún, y esto ya me perturbó, por Mi misma formación profesional ya me perturbó de que van a la, al control de los datos médicos clínicos de los estadounidenses. Imagínense a lo que va a esto, qué consecuencias puede tener. Ya es el control total, etcétera. Bueno, dicho esto, ya empezamos con la primera diapositiva. Y vean. Y aquí pregunto ahí está ahí tiene usted Silicon Valley y ahí ven la HP ahí está Facebook etcétera ¿por qué no hay una? Vean una crítica muy amable a, a la 4T muy amable Yo soy cofundador de Morena no tengo pena en decirlo últimamente sí eh igual el presidente igual el presidente ya tiene mucha pena al respecto Y hasta se quiere salir bueno, ahorita no nos vamos a meter en esos temas, pero me las pueden hacer en preguntas y respuestas. Bueno, entonces no estoy viendo la T de tecnología. Esa es la verdadera transformación. Cuando estoy viendo a los demás cómo se están moviendo. Y luego, ¿por qué México no lo dejan entrar a la alta tecnología? El modelo, ya les dije lo de cómo embelesó Silicon Valley a Mitterrand y a Gorbachev. Igual... Eh, cuando se da por vencido etcétera, eso ya se los había dicho bueno, ahí tienen el modelo ahí tienen a dos, bueno Steve Jobs para que vean que no es nada más genético poca gente lo sabe yo eh, soy un viajero consuetudinario para decirlo en términos no aventurero que no es lo mismo eh, consuetudinario, pues, pues he vivido hay pocas cosas que la gente sabe a nivel de Steve Jobs él su papá es sirio y era profesor de la Universidad Americana de Beirut, donde yo estudié. Imagínense todos los secretos que no compartimos. Etcétera. Y luego, pues imagínense que Fer, pues un buen afer, pues vean qué producto tuvo, ¿no? Tuvo un afer con una profesora de la Universidad Americana. Aquí tengo dos paisanos libaneses, no sé si sabían ustedes esa anécdota. ¿Sí la sabías? ¿Sí la sabían? Ahí está, ellos la conocen. Entonces, como él era musulmán y ella cristiana estadounidense, ¿Eh? ¿qué era? Ah, sí, de origen, pero eran gringos, eran gringos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues no lo quieren reconocer y lo, lo entregan a, a, a padres adoptivos de Estados Unidos, de ahí viene el famoso Steve Jobs. Bueno, entonces... El, eh, y aquí tienen ustedes a Max Zuckerberger. Eso es interesante porque uno es de genes sirios Y el otro es de, de genes israelíes Fíjense qué interesante Que es eh, Zuckerberger, claro Entonces, bueno, ahí tienen las universidades de ensueño Y la banca de inversión Nosotros, yo no sé si hayan Creo que sí, el mexicano es muy creativo Pero nos está faltando esta parte de la banca de inversión Ahora, alguien me va a decir Oye, Jalí, tú eres el que más sabe que no hay dinero en México, que estamos quebrados. Y así lo dejó el PRIAN después de 70 años de desgobierno. Y me callan, porque del presupuesto, ustedes saben que nada más podemos usar, hoy en billones, sí, pero ¿cuánto podemos usar? El 12%. ¿Saben qué hacemos con lo demás? Pagar deuda externa y el proa, que ya aumentó el FOAPROA, ¿eh? Ya aumentó. Yo cuando lancé la idea de bonos ciudadanos, que causó mucho entusiasmo, sobre todo en Estados Unidos, con los mexicanos de allá, al día siguiente la banca de Estados Unidos soltó el dinero para préstamos, pues de eso viven. Y qué mejor país que México, eh, eh, que somos los mejores pagadores del mundo. Nadie como nosotros. Ahí con los hermanos Werner-Weinfeld, uno hizo el pagaré y el otro lo pagaba. Bueno, no me hagan abrir cajas de Pandora, Sigamos. Bueno, ahí tan. Bueno, ¿qué pasa con México? Bueno, yo me dedico a la geopolítica. Va a decir, estas son teorías locas, sobre todo la gente... Mientras más ignorancia, menos credulidad a datos duros. Ahí no hay nada que hacer. Que sigan su ignorancia bajo el sol y que se deshidrate. No podemos hacer más. Bueno, entonces, el eh, Zbigniew Brechinski, quien es el... Eh, quien realmente él puso en una trampa a la Unión Soviética con la invasión a Afganistán, donde ahí se empantanó Afganistán, es una trampa y él lo reconoce en un clásico escrito que hace, no, una, in, una entrevista, a lo Nouvel Observateur, ahí lo pueden googlear, Nouvel Observateur, Breschinsky, y ahí les da eh, cómo él reconoce que le puso una trampa a la Unión Soviética en Afganistán con todo el asunto musulmán. Ustedes saben que la Unión Soviética antes, todavía sigue siendo igual con Rusia, tiene alrededor del 20% musulmanes. 20%. Es más, si sigue así la tendencia demográfica en la nueva Rusia de hoy, en el año 50 no van a haber cristianos. De ese tamaño. ¿eh? Eso lo dice hasta el mismo sínodo de, de Moscú. Bueno, a lo que quiero llegar. ¿Qué comenta Brezhinsky? Para decirles la el tamaño del personaje, él fue asesor de seguridad nacional de Carter, íntimo de Obama, ya se falleció hace alrededor de dos años. En 1970, eh, él dijo la frase demoledora, por eso estamos nosotros en un apartheid tecnológico, dice, no queremos un Japón en la frontera.